Bueno, y ya en, el, en la recta final de la elección de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, eh, pues ustedes saben que los ternados son Germán Badamón, Sandra Morelli y Santiago Pardo, pues apareció una denuncia penal contra uno de los ternados, lo que viciaría de ya la terna para la elección de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Ustedes saben que los requisitos, o parte de los requisitos para eh, ser candidato a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros pues es eh, no haber participado en proselitismo político en los últimos años, eh, no uh, tener, estar incluido involucrado en negocios, eh, precisamente los negocios que trata la Federación Nacional de Cafeteros y, uh, y llevarlos de manera eh, particular, privada. Pues resulta que hay una denuncia penal de la red de veedores, de ciudadanos veedores y veedores sin fronteras, una denuncia penal contra Germán Bahamón. Esta red de veedurías, pues, eh, realizó una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación por fraude procesal Porque al parecer eh, Germán Badamón eh, eh, hizo un documento bajo la, la gravedad de eh, juramento eh, Diciendo que no estaba incluido dentro del de régimen de inhabilidades de, eh, pa, de, de la Federación Nacional de Cafeteros para ser candidato a gerente de la Federación. Pues resulta que sí lo estaba porque Germán Bamón es el gerente de Agro S.A.S. que es una empresa que su objetivo es la representación y distribución y comercialización de y exportación de eh, productos agrícolas, pero también uno de sus objetivos es eh, procesar café, estrillar café, tostar café, es descafeinar café y pues precisamente eso es lo que eh, eh, generaría esta, esta incompatibilidad porque es a lo que es lo que él va a hacer en la gerencia nacional de cafetero, lo que quiere decir que eh, él va a gerenciar precisamente pues para poder eh, posiblemente beneficiar a sus eh, propias empresas. También resulta que eh, dentro de los últimos años pues este señor sí ha hecho proselitismo el político, él fue candidato a la alcaldía no hace muchos años y eh, también participó de la campaña presidencial del de, eh, exministro Alejandro Gaviria. Así pues que este señor no puede ser candidato a, a la a la Gerencia Nacional de Cafeteros, este señor eh, indujo al error a los tres ministros del gobierno que participan directamente en la eh, Junta Directiva de la Federación Nacional de Cafeteros. Y eh, por esta razón tenemos nosotros que pedir al presidente de la República vetar la terna para la elección eh, de eh, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros porque está llena de irregularidades y de ya comencemos porque esa terna no representa a las bases cafeteras de Colombia, así pues que eh, en esta noche el día de mañana vamos a escribir una carta al presidente de la república adicional a estas denuncias que ya hay para que el señor presidente de la, de la república se permita vetar esa terna hoy él es, él es el único que lo puede hacer y yo le recuerdo que eh, el próximo fin de semana eh, se, o es, durante esta semana se van a, se va a realizar la eh, elección del nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, un puesto que eh, también eh, devenga un salario de 146 millones de pesos, que es otra cosa que se tiene que estudiar en el país porque esos salarios no pueden ser tan altos, no puede el gerente de la federación ganar cuatro veces eh, lo que gana el presidente de la república, después tocaremos el tema de Copetrol porque en Copetrol está ocurriendo más o menos la misma historia con el tema de salarios y eso no puede ser posible. A todos ustedes estén pendientes de Conecta Colombia que lo realizamos todos los días de 12 a 1 de la tarde hora de Colombia, 7 a 8 de la noche hora de Francia y allí les vamos a seguir trayendo más información de lo que ocurra esta semana con el tema de la Federación Nacional de Cafeteros. Por favor compartan de manera viral este video, es urgente, muchas gracias.